¿Y Pavel, qué opinas de, de la llegada de, de Dani Alves a Pumas? Yo creo que jugadores como él, de la calidad, no solo en la parte deportiva, también en la parte personal, siempre le vienen bien a la Liga. Y Esto me parece que es algo muy importante. El poder traer, el poder que la Liga tenga esta calidad de jugadores, eso me parece que para la Liga es algo importante.